Con el fin de promover la relación entre personas de ambos países, capacitar a los profesionales del futuro y promover el intercambio académico y cultural, cada año la Embajada de Estados Unidos en Montevideo desarrolla programas y actividades dirigidas a los niños y jóvenes del Uruguay. El Foro Joven Un espacio que invita a reflexionar y a buscar soluciones a los desafíos más importantes que enfrentan las nuevas generaciones de cara al futuro. Jóvenes Embajadores un programa de intercambio cultural y educativo que permite a estudiantes de liceos públicos o UTU del Uruguay visitar Estados Unidos durante tres semanas y disfrutar la inolvidable experiencia de vivir con una familia estadounidense y asistir a un liceo local. El programa SUSI, a través del cual estudiantes universitarios de Uruguay viajan a Estados Unidos, participan durante cuatro semanas de actividades académicas, conviven con estudiantes estadounidenses y son recibidos por una familia norteamericana. Los campamentos científicos, que promueven la formación de redes nacionales y el acercamiento al conocimiento científico por parte de los futuros docentes del Uruguay. El programa Jóvenes Corresponsales, un innovador programa dirigido exclusivamente a jóvenes del interior del país, que permitió a los comunicadores del mañana conocer durante un año el medio periodístico local y poner en práctica sus habilidades. El programa de microbecas Access, un programa del Departamento de Estado dirigido a alumnos de escuelas públicas de Uruguay, a quienes les brinda la posibilidad de incorporar el inglés como segunda lengua para obtener mejores oportunidades de desarrollo en el futuro. Y el programa Ticks, un ciclo de charlas gratuitas que promueve el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías de comunicación entre el segmento de público que más las usa, jóvenes de entre 11 y 18 años. Por más información acerca de los programas de la Embajada dirigidos a los jóvenes de Uruguay, visita nuestra página web en la dirección que aparece en pantalla.